All right. I think we Listo, creo que vamos a empezar. Bienvenidos todos y todas. Es excelente estar con ustedes hoy. Estoy emocionada de estar aquí. Me llamo M. Adams. M, la letra M, nomás. Y uso cualquier pronombre: ella, él, ellos. Ellos y todos esos pronombres me, eh, me sirven bienvenidos. Gracias por estar en esta sesión eh, de la conferencia. Socialismo Democrático en perspectiva global organizado por el Instituto Transnacional y el New Haven Rights Center for Justice. Me alegra mucho moderar esta discusión. Estoy emocionada de escuchar todas estas perspectivas. Me daría agradecer a Lala, Isabel y Liz por proveer interpretación simultánea. La justicia lingüística es muy importante para nosotras. Entonces nos emociona poder tener un mayor, una audiencia más amplia. Empecemos entonces. Esta sección está titulada desde las calles hasta la política y tenemos un muy Buen panel, perdón, nos emociona mucho este panel, particularmente voy a introducir a cada panelista antes de que hablen, pero por mientras quiero darles la bienvenida. Nuestros panelistas son Bárbara Ransby de los Estados Unidos, Gonzalo Berrón de Brasil, Agnes Gaggi de Hungría y Francis Fox Piven de los Estados Unidos. Antes de hacer una introducción más completa, me gustaría repasar el formato brevemente. Cada panelista se le dará unos 20 minutos, después de los cuales tendremos más o menos una hora para el debate. Pueden compartir sus preguntas a lo largo de la sesión a través del botón Q&A, Preguntas y Respuestas, en el panel de Zoom en la parte inferior de la pantalla. Siéntense libres de enviar un mensaje en el chat. Si tienen alguna pregunta para los panelistas, por favor, asegúrense de ponerla en el chat de preguntas y respuestas. Con esto, me gustaría presentar a nuestro primer orador, Barbara Ransby. muchas gracias. Me alegra estar con ustedes en este panel y en este programa. Este es el momento para quienes estamos preocupados con el capitalismo salvaje y una construcción de un socialismo alternativo. Este es el momento para reunirnos. Me gustaría agradecer a Patrick Barrett por darme la bienvenida. Y me gustaría pedir disculpas, tuve una confusión con las agendas y desafortunadamente no me puedo quedar para todo el panel. Eh, tengo otra charla, desafortunadamente. Entonces pido disculpas, pero me alegra mucho eh, estar aquí y eh, espero con mucha anticipación escuchar la grabación de esta sesión. Cada vez que M. Adams está en una conversación, es importante. Me alegra mucho eh, llamarla compañera. Quiero hablar de tres elementos. Capitalismo racial y por qué quienes están en el movimiento para las vidas negras utilizan ese término. Y por qué otros también deberían usar ese término. Quiero hablar de la actual crisis y argumentar que necesitamos liderazgo radical negro. Creo que muchos compañeros y compañeras eh, de nosotros en Estados Unidos les dificulta este concepto, pero si la izquierda blanca no acepta nuestro liderazgo, eh, pues dudo que podamos realmente construir un movimiento. Quiero presentarme ante todo. Las ideas no existen en un vacío, existen y nacen de condiciones materiales. Yo nací en una eh, familia de clase trabajadora. Eh, mis papás eran niñeras, eh, mi familia eran trabajadores de fábricas. Crecí en Detroit y la rebelión del 67 fue mi Primera experiencia política muy consciente, eh, pregunté muchas preguntas, las cuales continúo haciendo hasta este día, eh, sobre racismo y el poder del Estado y la pobreza y cómo esos elementos se relacionan. Las vidas de mis padres eran estos individuos eran extremadamente generosos pero tenían muy pocos y murieron sin un centavo. A un nivel muy personal, he preguntado cómo podemos construir un sistema para que esa sea la experiencia más común de la clase trabajadora, especialmente de las personas de color. Esa, esa es mi historia personal que ha influido mi trabajo como socialista por más de 40 años. Es parte de un compromiso internacional eh, en la lucha, por ejemplo, anti-apartheid en Sudáfrica y la solidaridad con Palestina. Esas han sido luchas muy importantes para mí. Déjenme decir unas palabras sobre racismo, capitalismo racista. Eh, mi amigo ha escrito sobre... Eh, clase trabajadora en Alabama y la clase trabajadora negra en California. Y me dice, es redundante decir capitalismo racista porque son simbióticos. La supremacía blanca es, está en el centro del capitalismo global en esta era contemporánea. Es redundante decir capitalismo racial. Porque mucha gente critica capitalismo, pero no incluye el análisis de raza. Desde mi perspectiva, estas son pilares duales que crean la base para Estados Unidos y la sociedad estadounidense que ha sido construida sobre los cuerpos de la población negra. Es una ideología que justificó, facilitó, y hizo posible ese crecimiento de este país fue la supremacía blanca. Y por supuesto, no solo en Estados Unidos, en todo el mundo el capitalismo ha dependido de colonialismo, imperialismo de eh, por parte de Europa, justificándose eh, por medio de un lente de supremacía blanca. Eric Baptiste, Walter Johnson han documentado cómo la raza y el capitalismo están tan profundamente interconectados en este país. Pero el término capitalismo racial tiene un origen, primero en Sudáfrica, ligado a las luchas de ese país, eh, criticando al régimen de apartheid, y también nace de Centric Robinson. Eh, que escribió el, sobre Tone Marketson y hablaba de la racialización de los individuos antes del capitalismo, lo cual influyó la dinámica de raza más tarde en el capitalismo. Entonces creo que es importante incluir la, el término racial cuando hablamos del capitalismo. Ahora, nuestra crisis actual, estamos enfrentando una coyuntura de múltiples crisis que se centralizan en este momento de una pandemia de violencia estatal racista que en este país ha sido enfrentada con resistencia sin precedente y lo hemos visto esa resistencia bajo el liderazgo de movimientos del movimiento para las vidas negras movement for black lives. Antes de Tray, Trayvon Martin en Florida y tantos otras, este movimiento ha crecido. Ha crecido bajo el liderazgo de feministas negras y de la comunidad LGBT y de análisis interseccional radical y con un énfasis en, la en las experiencias de la clase trabajadora negra. Eso es importante que la izquierda reconozca. El movimiento para las vías negras ha sido una lucha de clase trabajadora y es cuando vemos una clase trabajadora blanca que invisibilizamos a los otros y las otras. Es un racismo que ha encarcelado y ha robado el trabajo de estas poblaciones. Son las personas en la clase, en el trabajo informal, que casi no han estado en la hierarquía de el trabajo que han sido los sujetos y objetos de la violencia estatal y policial. Esta reiteración actual de la resistencia ha sido muy explícita en su crítica al capitalismo racial. Ha insistido en la inclusión de eh, experiencias y ha rechazado eh, la énfasis, el énfasis en representatismo y Charlene Brothers y muchas otras han estado en posiciones de liderazgo. Han retado por medio de una visión radical y es una experiencia que toda la izquierda mundial puede utilizar eh, como material de aprendizaje. Cuando hablan de las limitaciones de política de identidad, queremos que escuchen los documentos del el movimiento por vidas negras. Eh, el documento del 2016 de nuestro movimiento fue, eh, o oh, debió haber sido un manifiesto, pero centralizó la brutalidad de este sistema que está preparado en cualquier momento a destruir, censurar, supervisar cualquier cuerpo y vida que no, que no sea incluido en el capitalismo racial. Mi énfasis en la financialización de, eh, del capitalismo racial que... Eh, que, que oprimen a las personas como las, eh, mi papá, que hizo el trabajo en Detroit. Eh, Bill McKibben ha hablado que el capitalismo tiene un crecimiento sin fin en un planeta que tiene límites ecológicos. Estos son los temas clave que resaltamos los y las activistas del de Movimiento para las Vidas Negras. Creo que tenemos que centrar estas voces en este movimiento que ha sido uno de los más radicales y militantes en la historia de Estados Unidos. Espero que podamos seguir expandiendo nuestras conversaciones en la izquierda eh, escuchando estas voces. Y lamento que no pueda quedarme en esta conferencia porque me gustaría escuchar las otras perspectivas. Lo que vimos con el ataque al Capitolio el 6 de enero es, eh, bueno, hay diferentes nombres para lo que ocurrió, pero podemos llamarlo quizás una toma, eh, no tuvo el apoyo del ejército, pero tenemos que reconocer que eran personas muy organizadas, supremacistas blancas de terrorismo blanco, y es una agenda de supremacía blanca. Por supuesto, hay unos individuos de color, pero la visión y la estrategia es de supremacía blanca. Y tenemos que tenemos que presentar nuestra alternativa a esta violencia. Tenemos que avanzar con nuestra solidaridad que puedan, que puedan sobrepasar el miedo que ellos producen. Creo que ya he llegado a los 20 minutos, entonces eh, puedo parar ahí. Pues yo estoy tomando notas, entonces eh, me alegra mucho. Es un privilegio escucharte, nos retas a pensar y nos hace responsables por nuestras luchas eh, y eh, nuestra lucha específicamente para... Eh, contra el capitalismo racial. Ahora vamos a seguir con nuestro segundo panelista. Voy a presentar a Gonzalo Berrón. Gonzalo es un miembro asociado del, institu del Instituto Tracional. Ha participado activamente en movilizaciones internacionales contra diferentes expresiones de la agenda corporativa como parte de organizaciones sindicales, así como en otras redes y campañas de la sociedad civil en América Latina. En el 2012, Gonzalo ayudó a lanzar la campaña mundial para reclamar la soberanía de los pueblos, desmantelar el poder corporativo y detener la impunidad. Aunque es argentino, ha estado basado en Brasil durante muchos años. Gonzalo, tienes la palabra. Muchas gracias por invitarme a ser parte de este panel y este proyecto. Es un placer estar aquí y poder compartir algunas de nuestras experiencias en Brasil. Siguiendo el caso relevante para estudiar Brasil. Ahora voy a cambiar a español. Eh, entonces, eh, lo que voy a contar es un poco el análisis sobre la, la, la realidad brasileña y lo que pasa eh, hoy día. Eh, recuerdo que hace unos años Daniel me llamó a una conferencia en, el, en Montevideo, en Uruguay, y yo en aquel entonces eh, le, le traje esta idea de, lo, de los ciclos que se cerraban, se abrían eh, en, en la izquierda, Brasilera en la política brasileña como, como un todo. En aquel entonces, eh, era poco después del 2013, eh, que fue el momento de los grandes levantamientos populares, vamos a llamarlos así, o de Rúa, de Calle, eh, contra el gobierno de Dilma, o sea, el último gobierno, el penúltimo en realidad, de, de, del PT, eh, y parecía que realmente era el inicio de, del cierre de, de, de un ciclo largo que conecta muy fuertemente eh, movimientos sociales con, eh, con partidos políticos y con ideas de, eh, de un socialismo. ¿no? Eh, yo quisiera traer aquí a, a, a colación una cuestión que es epistemológica, diría yo, en relación a, a lo que es el socialismo o no. Eh, eh, decir simplemente que las ideas de socialismo se construyen en conjunturas concretas eh, y que por ello la idea del socialismo siempre está en, en disputa, está en construcción y tal, eh, y obedece a las realidades eh, concretas. ¿no? Eh, y, en ese, ¿Y por qué voy a decir esto? Porque eh, cada uno de estos ciclos que están eh, o que amarran realidades sociales específicas con eh, la construcción de ideas y la construcción de proyectos políticos eh, eh, son fundamentales para entender lo que pasa y entender eh, por qué luchamos, cómo luchamos, etcétera, etcétera. Creo que eso es más útil, eh, y lo digo con mucho respeto, a las concepciones más, más clásicas y más ortodoxas del análisis, de los análisis eh, marxistas clásicos. ¿no? Eh, pero bueno, digo esto observando sobre todo la realidad brasileña. ¿no? Este ciclo que yo digo que acaba que cuando fui a, a, a encontrarme... Eh, con Daniel en esa actividad que organizó Montevideo, en el 3 o en el 14, eh, finalmente es, eh, está cerrado. En aquel entonces no eh, teníamos claridad de hacia dónde se iba a abrir. Eh. Ahora la tenemos, eh, y es eso, ese proceso un poco que yo voy a contar aquí, eh, eh, como desde las calles, como se llama el panel, hacia la construcción política del Estado y vuelta en las calles. El problema es que de vuelta en las calles no son los mismos sujetos, actores y tal, eh, sino que son otros, pero son eh, actores y sujetos que nos traen muchas, eh, muchas esperanzas, por lo menos en cuanto a su potencia. ¿no? Eh, ese ciclo que yo digo que se, que se cierra, eh, si partimos del, de la, de la, del análisis de su realidad socio, social, o socioeconómica, o sociopolítica, es el conjunto de, eh, que dio luz al, al Partido de los trabajadores al PT, eh, y es una, una conjunción de un movimiento eh, de pastorales sociales vinculado a la Iglesia Católica, muy fuerte en los años 70 todavía, y esa es, es, es parte de del cargo de cultivo, inclusive ustedes habrán escuchado que era una agenda política de, de ese de ese sector eh, ampliamente masivo y, y enraizado en la sociedad brasileña, de construir un partido político, de construir una central de trabajadores, y tal. La otra parte, la otra parte del movimiento social que ustedes conocen que es el de los sindicatos eh, organizados más, más, más clásicos, sobre todo los sindicatos del, del ABC, del, del Cinturón Industrial de San Paulo y otras, eh, y otras urbes, y un tercer sector, eh, que es eh, el de elites intelectualizadas y politizadas de izquierda, o sea, nosotros, los que estamos acá, muchos de los que estamos acá. Eh, ese, esa conjunción, eh, de ese movimiento social, al cual después obviamente se suma también los movimientos eh, campesinos del campo, forman eh, eh, o construyen un, un, una herramienta política que es el PT, eh, y una serie de alianzas con otros partidos que a lo mejor no se integraron al en PT, pero que después van a formar parte de ese bloque, eh, y construyen una serie de ideales eh, y de, de propuestas, de ideas, basadas en su experiencia en sus reivindicaciones históricas, entre ellas la primera más urgente, la de democracia, la de voto directo, etc. Eh, y son las eh, propuestas, eh, ideas, eh, valores y tal, que de alguna forma van... Eh, van a ir siendo discutidos y construidos a lo largo de la década del 80 y del 90, y en el 2000, eh, con algunas concesiones obviamente y tal, se van a transformar en una alternativa política fuerte y ganadora, en definitiva en el 2000, a fines del 2002 y a partir del 2003 eh, en el poder. Todo ese paquete so social, político eh, y, y de ideas se, se consolida y, y madu madurece madura, perdón, eh, eh, en los años 2000 a través del gobierno del PT. Y ustedes van a ver eh, que a pesar, eh, quizás podemos decir que estaba en el, en el ADN del, del propio PT, sobre todo su, su parte eh, sindical, la de negociar, ¿no? la de negociar eso, ellos siempre lo reivindicaron, Lula lo reivindicó siempre eh, y mucho, eh, como una cuestión. Entonces dentro de esa idiosincrasia eh, de, la, de la negociación, bueno, hizo un gobierno... Eh, socialdemócrata digno para algunos más o menos digno para uno o para otro. ¿no? Eh, pero bueno, ese fue el, el, el ciclo de maduración y de, y de, y de apogeo al mismo tiempo eh, del PT, y la implementación de ese, de ese poder, de ese proyecto político eh, eh, desde el Estado, genera nuevas contradicciones, genera, cambia la realidad de una forma tal que aparecen nuevas contradicciones y son contradicciones que se expresan sobre todo eh, a partir de, eh, eh, de una crítica muy fuerte a, eh, sobre todo a, a esos valores y esas cuestiones que están siendo implementadas. O sea, el surgimiento de una, de una radicalización de derecha a, tiene obviamente características, eh, características globales, pero también tiene características locales. Eh. Entonces, todo ese resentimiento de clase eh, de la élite brasilera aliada a, eh, a la clase media, tiene orígenes en una transformación de la realidad que es producto de la, como dije, de, la, eh, de, la, de ese momento de, de apogeo, vamos a llamarlo así, del proyecto eh, petista, o sea, del, del sindicato, de la iglesia de base, de los, eh, de los movimientos eh, eh, del campo, eh, campesino etcétera, etcétera Entonces, eso es lo que, lo que se produce. ¿no? El ataque ¿eh? a esta construcción es un ataque que se produce en dos niveles. ¿eh? Por un lado, un ataque político, ideológico, institucional muy fuerte, ¿eh? el golpe, como lo llamamos nosotros, eh, a, a Dilma Rousseff, pero después toda la, la, la persecución judicial, eh, a todos los integrantes, a todo lo que se, se vinculó alguna vez eh, al Partido de los Trabajadores y al gobierno, eh, y obviamente una, una demonización eh, general, mediática y masiva eh, a todo lo que significa el, pet, el petismo, ¿no? el pechismo, como se dice allá, eh, la construcción de un polo an, a, eh, antipetista muy, muy, muy, fuerte, muy fuerte, cuyos resultados quiero decir esto porque es muy importante, no, so, no solamente los vimos en, en, en lo que significó el cambio de fuerza en el Parlamento que posibilitó el, el impeachment eh, eh, y la estabilidad del gobierno Temer de, de dos, dos años y medio, eh, eh, y obviamente la, la elección por poco, pero elección al fin eh, de Bolsonaro, sino que el antipetismo ahora tiene una expresión fuerte y eh, eh, eh, que se emposa, se, se agarra eh, culturalmente eh, de, de, la, de la opinión pública, de la población, de los jóvenes, eh, como una, un dato estructural. Y eso lo vimos en las últimas elecciones, eh, en las últimas elecciones locales, donde eh, la figura de Lula, eh, que era, a, a, aún funcionaba en el imaginario del campo popular o del petismo y tal, como una figura que tenía un carácter místico y salvador, eh, por el contrario fue escondida en las elecciones. Nadie quería sentarse eh, al lado en, un, en una ficha, en, un, en una propaganda con Lula, porque eso espantaba votos. Un, una cuestión que no existía hasta esta elección. Lo que, la lectura que se hace es que eh, finalmente... Eh, eh, en parte por un recambio generacional eh, y en parte porque, porque se asentó, todo el martilleo, digamos el, el, golpe, el golpe constante eh, mediático contra el PT y, la, y sus principales figuras, eh, y esto también impacta en la izquierda en general, ¿no? porque mucha gente asocia PT con izquierda y dice, no, la izquierda ya estuvo acá y demostró que eh, es, ha sido un desastre se consolida, digamos, en, en la opinión pública y con una, una, un rechazo eh, abierto a todo lo que tiene que ver con, eh, con Lula, con el Petita. Esto entonces, a pesar de que el partido aún conserva una estructura territorial eh, y representativa muy fuerte, indica el fin eh, de, una, eh, de, un, de un horizonte eh, de, de, de construcción posible. Un dato importantísimo para esto es que, representantes o candidatos en las elecciones locales, eh, eh, que eran inclusive del propio Partido de los Trabajadores, no escondían al, al Partido de los Trabajadores. Escondían, porque ellos sabían y saben que en la población, eh, cuando uno se presenta como del PT, tiene que remontar la, la pesada herencia eh, que, que quedó eh, fijada en el imaginario, eh, el imaginario público. Esto es una realidad. ¿eh? Esto es una realidad, ¿eh? pero es una realidad entonces que está enraizada al mismo tiempo en una transformación del, de la sociedad brasileña. ¿Mm? Entonces, por distintos motivos, los, los movimientos sociales que posibilitaron la construcción de este bloque eh, político, también hoy están en crisis. ¿eh? Y esa transformación se refleja no solamente en la crisis de, de los sindicatos, ¿eh? El golpe final a los sindicatos en Brasil lo dieron hace, hace dos años, una ley que transforma la, la, la, la CLT, que es la, la, la consolidación de las leyes trabalhistas, o sea, de las leyes laborales, eh, que destruyó eh, al sindicalismo eh, en, en, en, en la norma, eh, a un sindicalismo que obviamente ya venía destruido por... Eh, las distintas formas de flexibilización de los contratos, etcétera, etcétera, y hoy más que nunca eh, le cortó el acceso a los recursos y está, eh, está eh, eh, totalmente desgastado. Lo mismo ocurre con la Iglesia Católica. El problema es que la Iglesia Católica en su red, eh, en su retícula eh, en el territorio y tal, está disminuida por otro, por otra gran, por otro gran cambio sociopolítico, que es la emergencia eh, eh, arrasadora eh, de la iglesia evangélica y protestante. Entonces, la iglesia católica está retirada de las bases donde estaba dejó de cumplir en, mucho, en muchísimos lugares la función social que, eh, que, que ocupaba, y esa función social ahora es ocupada eh, por las diversas iglesias eh, evangélicas, que obviamente... Con, un, con otro tipo de, de, de valores y de, eh, y de prácticas, eh, benefician no ya la construcción de un ideal de justicia social y tal, sino de un ideal de salvación propia, de autorrealización y tal, que empalma más con las ideologías de la ultraderecha y tal, y no con la social y el socialismo. Eso ha sido eh, fundamental. Finalmente, de decir también que en términos de, de, de transformaciones sociales, una, otra de las grandes transformaciones, transformaciones sociales es que producto de, esas, de esos cambios que mencioné hoy de, de la implementación del proyecto eh, del PT, la propia base rural del PT también ha desaparecido. Entonces, tenemos a un MST eh, disminuido, eh, eh, que está disminuido al mismo tiempo que porque se acostumbró a las políticas públicas eh, del PT pero también porque hay una transformación eh, empresarial eh, del campo y el agronegocio es hoy eh, sumamente poderoso, hegemónico eh, eh, y tal. Entonces, estos cambios hacen que el sujeto político eh, y social que llevó adelante la construcción del PT y tal, esté eh, en crisis. ¿Eh? Pero eso no es todo. Por suerte no es todo. ¿no? Porque lo que Aparece hoy, ¿eh? aparte de la necesidad de una renovación, y el inicio, porque aparte de, de la necesidad de una renovación, yo considero que ya hay señas, señales, indicaciones de que hay un inicio de esa transformación. ¿eh? Y en ese sentido yo me considero esperanzoso. El socialismo como será construido en, en Brasil, o, o, o, o, o, el, o la nueva idea del socialismo como propone aquí eh, el título de la eh, de, este, de esta sesión, va a tener que ver con los nuevos actores eh, que están en construcción y que son muy poderosos, muy potentes eh, y que son efectivamente nuevos y en ese sentido dialoga con lo que presentó la compañera antes ¿no? hoy las nuevas camadas de activistas eh, y de militantes políticos no somos nosotros, no son personas como yo eh blanco intelectualizado, universitario y tal. No, tampoco son los sindicalistas, ¿eh? tampoco son los líderes este, campesinos y rurales, tampoco es la iglesia católica. Hoy los candidatos, las personas, las, los líderes y, la, y las líderes eh, que brillan y que esta elección última pasada eh, trajo, son personas ligadas a las luchas eh, eh, por reivindicación de la población negra, eh, sobre todo de mujeres eh, y de jóvenes, que son los más castigados por el, por el modelo económico brasileño. ¿no? La población negra, que es casi el 50% de nuestra, eh, de nuestra población, eh, es, eh, es la más pobre, es la más castigada por la violencia policial eh, y la más excluida. Entonces es obvio que de alguna forma el discurso de reivindicación del pueblo eh, y la población negra, empieza finalmente, influenciado por algunas eh, tendencias globales, pero con una, una larga tradición eh, de lucha en, en el Brasil, y son esos, estas elecciones a nivel local, son las elecciones en las cuales se han elegido más concejalas eh, negras, eh, y más concejales negros. En algunas ciudades, por primera vez, se han elegido eh, representantes eh, mujeres y negras. ¿Eh? Entonces, esto es un, esto, eso es un gran cambio, y son, es un cambio que representa una potencia, ¿eh? para mí, eh, y en ese sentido digo yo, es el inicio de, de, ese, de ese cambio. Obviamente hay un movimiento eh, feminista que yo lo llamo reloaded, o sea, renovado, ¿eh? es como no si sé una tercera, una cuarta, no sé, la feminista que, que, que lo explique mejor... Eh, onda de feminismo Pero un feminismo muy combativo Muy aguerrido eh, Y con mucha energía, mucha potencia Eso también se verificó ahora En las elecciones ¿no? Entonces ustedes van a ver que Algunos instrumentos políticos Y eso es lo último que voy a decir después eh, Han canalizado esas candidaturas De mujeres superpoderosas Cansadas de, de, de, de, de, del machismo estructural En la política brasileña Y en la sociedad brasileña y que han decidido partir a, a, a, a, la, a la arena de construcción política y electoral. Muchas de ellas fueron elegidas. Acá en San Paulo, el PSOL, creo que eligió cuatro mujeres y un, y un varón, para que ustedes se den una idea. Y finalmente, una cosa que también es un cambio muy importante, ¿eh? es la incorporación de eh, candidatas y candidatos, o de líderes y lideresas, eh, no solamente periféricos, no solamente negras, no solamente mujeres, sino también con otras, eh, eh, GLBT, digamos, ¿no? con otras orientaciones, eh, opciones, eh, etcétera, sexuales. Entonces, hay muchas candidatas trans en ciudades, en algunos lugares son las más votadas, ¿eh? Eh, y eso es una cosa que para mí es una señal eh, enorme para todos nosotros. Obviamente, ¿dónde queda la clase en todo esto? Y esa es una gran pregunta eh, que todo el mundo se hace, y que eh, eh, uno... Uno, bueno, uno que tiene una tradición también eh, se pregunta. Yo creo que la cuestión de clase eh, eh, habrá que discutirla interseccionalmente, habrá que discutirla de, de, todas, esas, eh, de todas esas dimensiones, pero es una cuestión que no va a estar, no va a estar eh, eh, presente, por lo menos en la construcción del ideario de un socialismo eh, autóctono eh, aquí, aquí en Brasil. Hoy realmente... Eh, las ideas que, que, han, que son eh, hegemónicas dentro eh, del, del campo de la izquierda son esas que promueven la igualdad racial, eh, la igualdad entre hombres y mujeres, y la participación de, de, de, de más mujeres, eh, eh, y de eh, individuos y personas con otra identidad, identificaciones eh, de género. ¿no? Entonces, eso parece que es la vanguardia de la construcción de un nuevo socialismo, de una nueva izquierda eh, aquí en Brasil. Yo creo que se va a dar una combinación entre esas que son las nuevas banderas, que son las que más energía tienen, son los jóvenes, son los, jóvenes, son los que van a renovar la política eh, y que ya la están renovando en el nivel lo, local, que es donde se empieza a renovar la política, están ahí y tienen mucha potencia. En términos de representación política, hay algunos instrumentos nuevos, como el partido eh, el psol eh, y algunos otros, pero el PSOL ha sido muy inteligente en este sentido, no solo porque ha incorporado algunas figuras populares muy fuertes, como el caso de, de Guillermo y que puede llegar a ser como un nuevo Lula, de, de, de lo nuevo, es tan inteligente y tan eh, eh, estratégico, que a pesar de amar y ser amado por Lula, decidió separarse, porque es, él sabe que, que es lo que debe hacer eh, en, ese, en ese proceso de construcción eh, de un, nuevo, de un nuevo ciclo. Entonces, bueno, estas son algunas claves realmente eh, para, para pensar eh, la relación entre movimientos sociales y la construcción de un socialismo, pero también un proyecto político, y vivir aquí en Brasil, ¿no? Y, y bueno, y eso puede dialogar con distintas realidades. Yo solamente quiero decir una última frase, porque como uno de los lugares donde, se interse donde hay esa intersección entre la, una de las principales banderas y la cuestión de clases es en la población negra, que es la población pobre eh, y excluida eh, mayoritariamente en el Brasil. Yo siempre digo que a medida que la, eh, que la, que la población eh, de origen afro o negra va tomando su conciencia, tiene el potencial de ser el sujeto emancipador no solo de la población Negros, o sea, de los negros y negras, sino del pueblo brasileño como un todo. Gracias. Gracias. So I am pumped up. Espero que todos ustedes escuchando están tan emocionados como yo. Este panel ha sido muy interesante para mí. Entonces, asegúrense de compartir sus mensajes, sus ideas y sus preguntas en el QIA. Entonces, vamos a seguir con nuestro panel. Nuestra siguiente presentadora es Agnes Gaggi. Agnes es una socióloga que trabaja en la política y movimientos sociales de Europa Oriental y Central, desde la perspectiva de la integración mundial a largo plazo. Es cofundadora del Grupo de Trabajo de Sociología Pública Gelicet y el Centro de Economía Solidaria de Budapest. Es coeditora de un volumen colectivo titulado Europa Oriental después de 30 años de transición. Nuevas perspectivas de la izquierda en la región. Entonces, Agnes, adelante. Muchísimas gracias, Em. Y gracias a todos por estar acá y compartir sus perspectivas. Ha sido muy inspirador. Quiero hablar hoy sobre cómo las calles y el estado no son el campo entero de la lucha, lo cual no puede ser porque me invitaron acá. Pero bueno, no me llegó un mensaje sobre de qué quería hablar, pero pensé que esto era muy muy importante compartirlo porque son pensamientos que he tenido durante los últimos años cuando sigo los debates en en Europa Occidental. Lo que quiero decir, uh, que quiero decir empieza del mismo enfoque al que fue referido por los panelistas anteriores que es esta perspectiva marxista que el capitalismo no es solo el dominio de los ricos sino la totalidad de relaciones sociales lo que significa que no solo es supervivencia o sea, es supervivencia y también la violencia racial como manera de acumulación, el cambio de valor a través de sistemas monetarizados y demás. ¿Y por qué hablo de esto? Es porque si seguimos esta línea de pensamiento. La resistencia de, al capitalismo no es externa, sino que es esta totalidad de relaciones sociales que incluye las contradicciones en el capitalismo. No solo en el sentido de que estas contradicciones van a aparecer como conflicto en el cuerpo social, como conflictos entre los oprimidos y la élite, sino también en el sentido de que las maneras de reorganización capitalismo eh, se enfrenta a los retos del de, eh, crecimiento capitalista también pasa en el cuerpo social entonces esas posiciones de donde surgen la, eh, que emergen de las contradicciones capitalistas también son parte de dinámicas sistémicas por esto también están amarradas a intereses basados en sus posiciones sistémicas y por eso hay un elemento temporal de lucha antisistémica, lo cual significa que no para en el momento que se para la movilización y se declaran los fines antisistémicos, sino que tienen que ver con la reorganización en el tiempo, que es un reordenamiento sistémico. Esto es pues muy conocido en la tradición de izquierda de la que vienen... Ustedes, entonces disculpen por repetirlo, pero tiene unas consecuencias que me gustaría resaltar, porque a mí me parece que han sido menos considerados en los debates recientes sobre las políticas de izquierda eh, como socialismo democrático. Voy a mencionar cuatro puntos. Uno es la manera que las crisis capitalistas se conceptualizan. Se conceptualizan es, como yo lo veo, con demasiado énfasis en el declive de las democracias occidentales y el estado de bienestar occidental y el desilusionamiento de las clases medias eh, en movilidad hacia abajo. Y esto porque es un problema, porque ese desilusionamiento que va con esta movilidad hacia abajo y las demandas que surgen de esas pérdidas no necesariamente están en línea con los requisitos de un cambio antisistémico. Solo para hablar de un ejemplo concreto, es que en los argumentos alrededor del nuevo trato verde global la gente habla de un de reindustrialización de crear un nuevo estabilidad con buenos trabajos y demás y to, esta es una retórica que parece prometer que esas posiciones que la que la gente está perdiendo se van a mantener y restaurados y este tipo esto contradice con la necesidad de cambiar estructuralmente el sistema los niveles de consumo tanto en términos de las mercancías, de la energía, de materia prima y toda la infraestructura material del de modo de vida occidental que todavía pues opera. Entonces lo que quiero decir con esto no es decir que es un pro, que no sea un problema que la gente esté perdiendo su sustento, sus trabajos y demás, sino que lo que las políticas de izquierda están forzadas a hacer es ofrecer esperanza como una respuesta al reconocimiento de estos problemas entonces esto cómo se relaciona con una política de izquierda que podría realmente eh, tratar las tensiones que van a surgir de esta transición estructural el segundo punto es este tema de las clases medias como la voz de la política. Por supuesto, hay mucha discusión sobre el tema del trabajo, mucha discusión sobre la necesidad de la organización del movimiento obrero y hay muchos trabajadores y trabajadoras participando en estas organizaciones y los elementos del de trabajo negro es muy importante. Sin embargo, en los programas para política de izquierda, por ahora las voces de clase media han dominado el debate y creo que es uno de los motivos por el cual el elemento del trabajo negro ha sido reducido. Y en una manera el movimiento de las vidas negras importan, eh, no, se debe conectar al proyecto de socialismo democrático. En esta tradición, de crítica marxista que muchos de nosotros eh, participamos este problema de las clases medias en las políticas de izquierda es un tema recurrente ha sido tratado en términos de sus contradicciones como posición intermediarias en la relación capital-trabajo en el, la tradición del sistema mundo se han descrito como Mm, socios junior en estas relaciones de capital son socios junior porque no son los mejor los que más se benefician pero todavía sí se benefician y apoyan a esos regímenes y lo que pasa en esta posición en tiempos de crisis es que se enajenan de alianzas con las élites anteriores en este momento están desilusionados porque esas alianzas ya no les dan los beneficios y buscan coaliciones alternativas. Y esto puede ir con élites exclusionistas como los fascistas o pueden ser alianzas sociales. En el caso, segundo caso, esta desilusión puede trabajar como una energía antisistémica en el momento de movilización, pero en términos de los próximos pasos, en términos de los siguientes pasos, es importante que estas posiciones de clase media que hemos, estamos discutiendo hoy están muy arraigados en el reconocimiento de la policía basados en la extracción y enajenación de las capacidades organizativas del cuerpo social, que ha sido hecho a través de la organización capitalista que creó esas posiciones. Basadas en estas posiciones, esas clases medias están interesadas en mantener y expandirlas. En el momento de movilización antisistémica, esto lleva a los imaginarios de clase media de izquierda para pensar soluciones expertas que ellos podrían adelantar, que están enmarcadas en términos del bien general. Pero en el siguiente paso, después de llegar al poder, este interés de mantener y expandir su posición directamente coincida con el interés de los y las trabajadoras. Este es un resumen muy simplista, pero lo que quiero decir es que uno no puede tomar la indignación de clase media como eh, claramente antisistémica, incluso en el momento donde está hablando ese lenguaje. Yo también, que yo también soy de estas, mientras hablamos en, del movimiento obrero, también estamos interesados en otras cosas por nuestras posiciones sistémicas, y esto es algo que tenemos que reconocer en la izquierda. Pasando a mi tercer punto, que trata sobre qué quiere, lo que significa estar en el poder. Y siguiendo lo que ya han dicho otros panelistas, en la tradición marxista, siempre se enfatiza que el Estado es parte de las relaciones capitalistas, no es un regulador independiente. Y la una experiencia recurrente es que entrar al Estado, al poder del Estado, significa que uno se encuentra eh, necesitando gestionar el capitalismo y su gestión, y la integración al capitalismo, y esto tiene consecuencias sociales fuertes por la integración de la sociedad en circuitos capitalistas. Eso crea tensiones sociales que van a cuestionar tu legitimidad como gobierno de izquierda. En el momento que te vuelvas un gobierno de izquierda, te encuentras en una posición ambigua, de adelantar, en términos de poder adelantar una, un fin antisistémico, mientras que mantienes un, una integración capitalista para poder quedarte en el poder. Esto lleva a preguntas sobre cómo las estrategias de izquierda de política pueden prepararse. Y me, a mí me parece que mientras que existe una narrativa de proveer esperanza, de una resurgencia socialista verde o incluso el socialismo de desastre parecen mantener esta idea que si hay un gobierno socialista solo puede mejorar pero esto contradice con la experiencia recurrente anticapitalista de los esfuerzos anticapitalistas de que cualquier esfuerzo de Buscar transformaciones anticapitalistas llevan a tensiones, no solo, incluso solo con el motivo del de, eh, rechazo de los capitalistas. Entonces es necesario construir alianzas sociales que pueden aguantar y mantener una dirección antisistémica, incluso cuando los efectos no tan agradables de la transformación cuando hay un gobierno de izquierda. Y estoy de acuerdo con los panelistas anteriores que han enfatizado que al construir este tipo de capacidad y este tipo de poder, los movimientos y políticas orientadas al Estado es necesario pensar sobre organizar y ordenar la economía, tanto para construir una base de poder, dentro de las estructuras capitales y que puedan resistir la producción de valor bajo el capitalismo, pero también para crear recursos de reproducción social alternativos y eh, conocimiento necesario para estos cambios. Como alguien que ha trabajado en, por este lado y también por la hegemonía, del de socialismo occidental socialista orientado hacia el Estado, como se vio en, bajo Bernie Sanders y Corbyn. Hay una idea de que uno está haciendo algo irrelevante, como si no supiéramos lo que es la política, pero la manera que yo lo veo es que este elemento de la estrategia no está en conflicto con los aspectos de política orientado hacia el Estado. Al contrario, les da una, un peso sustantivo. Es el papel de los soviets en la revolu estrategia revolucionaria que retan la totalidad de relaciones capitalistas como sitio de lucha. Mi último punto es sobre la transformación global del de contexto de crisis. A mí me parece que hay algunos elementos de no occidentales que parecen ser subconceptualizados en los debates occidentales. Y esto es que la crisis de las economías occidentales corresponde a la emergencia de China y su creciente hegemonía. Esto no es solo algo que está por un lado, que uno puede seguir hablando de las crisis capitalistas en términos del declive de las instituciones occidentales y a veces mencionar a China como algo que está de lado. No, esto es una cuestión, cuestión conceptual porque es el mismo proceso de crisis. Por ejemplo, hay un fenómeno y los conceptos relativos de financialización o desindustrialización, todas estas impresiones que todo está literalmente derritiéndose al aire mientras que el capital deja las estructuras de la economía. Este es el lado de la historia de la, del occidente, pero ese mismo capital está volviendo a la tierra con estas in, gigantescas eh, inversiones de megaproyectos extra, eh, de proyectos extractivos en el marco de la globalización china. Y esto a nivel ideológico, me parece que en el occidente, también para la izquierda, esta crisis actual se piensa como un declive, como si, fuera la, como si la crisis fuera el fin del mundo. No podemos imaginar el futuro, incluso el progreso necesita. Para pensar el progreso tenemos que pensar en el pasado, parecería. Y esto existe simultáneamente con este empuje muy fuerte de ideología para un nuevo tipo de crecimiento dentro del proyecto China, que no es solo una ideología, pero es una experiencia social de millones de personas cuyos espacios de movilidad está creciendo. Claro, que va junto con intereses asociados de exclusión y supresión de algunos. De otros. Entonces creo que es muy importante no permitir que el pensamiento sobre el socialismo democrático de cerrarse dentro del imaginario global de un imperio occidental en declive. Porque para el pensamiento antisistémico tenemos que ver todas las dinámicas del sistema. Tenemos que ver el crisis también como un espacio donde un nuevo proyecto de crecimiento capitalista está creciendo. Y por eso no quiero decir que va a subir, no sabemos. Tenemos una crisis climática, entonces hay mucha incertidumbre. Pero la eh, situación actual es esta entonces voy a cerrar con tres consecuencias prácticas de este último punto la primera es la relación entre conflicto político real que emerge de estas tensiones de transición hegemónica y su efecto sobre las políticas de izquierda a mí me parece que mientras que la premisa de la izquierda sea compensar por las eh, heridas de la movilidad hacia abajo, es muy fácil para que la izquierda se asocie de repente con capitales domésticos y sus intereses en un conflicto geopolítico. Y esto ha pasado eh, virtualmente de un día a otro que el movimiento internacionalista de trabajadores, que es un cuerpo organizado muy grande que ya no tenemos. Entonces creo que esta es una amenaza. Otro punto práctico es que al considerar la, el potencial de cooptación de este nuevo proyecto de crecimiento en el sentido de que esos efectos de la crisis ...que el pensamiento de izquierda occidental todavía considera como algo que necesariamente va a empujar opciones antisistémicas. Estas son rápidamente integradas o traducidas o silenciadas dentro del nuevo proyecto de crecimiento. Y podemos hablar de todo el optimismo... Eh, de eh, los, las inversiones chinas en África o en Europa del Este, o temas de clima, cómo se dan traducidos a elementos de un nuevo proyecto de crecimiento que se adapta a estas nuevas circunstancias climáticas. Entonces, este es otro punto. Para finalizar. Por la situación, las esferas de conflicto y resistencia son, están organizadas globalmente. Para dar un ejemplo, esta nueva ola de economía real también es una nueva ola de empleo global a lo largo de cadenas de producción polarizantes. Esto significa que esta nueva ola que integra o mueve el capital en el mundo, que al mismo tiempo divide la fuerza de trabajo a lo largo de categorías de estatus, que también son nuevas y un poco diferentes, eh, que es una nueva manera de racializar y etnizar y distinguir por género. Entonces podemos preguntar cómo el conflicto capital y trabajo se organiza a lo largo de estas cadenas de producción y cómo esta pregunta se relaciona con la idea de políticas de izquierda como una relación entre demostraciones en la calle y políticas del gobierno. Y lo que quiero decir con esto es que este proyecto de pensar que la estrategia revolucionaria es una combinación de los soviets y organizaciones políticas también debe producir su propia dimensión internacionalista la dimensión de la transformación antisistémica no se da por sí misma ni siquiera tenemos un imaginario antisistémico del presente global de lo que está pasando ahora Obviamente ni siquiera tenemos una infraestructura donde ese imaginario social podría circular. Tenemos varios niveles y redes de medios burgueses, tenemos redes sociales de clase media y tenemos este nuevo sistema de comunicaciones global en el imaginario global que se ha hecho como parte de estas nuevas entonces solo para terminar y para traerlo al debate sobre políticas o políticas orientadas hacia el estado me parece que la idea de que las políticas que la política se trata de expresar demandas en espacios públicos y después ir hacia las elecciones, esta idea fue muy fácilmente cooptada o adoptada de las estrategias del occidente y tiene que ser reconsiderada junto con otras eh, perspectivas de izquierda que dicen que las políticas de Estado y los espacios públicos no son este marco general y libre para la deliberación política sino que se constituyen dentro de las relaciones capitalismo como formas específicas de institucionalización y por el lado del trabajo es la organización que puede construir eh, el espacio para comunicación y políticas algo que no se da por las instituciones actuales muchas gracias Muchas gracias por eso, Agnes. Yo estoy acá tomando muchos apuntes, entonces espero que los que nos ven también estén tan inspirados. Por favor, compartan sus comentarios y demás en el chat. Y muchas gracias. Eh, compartan sus preguntas. Vamos ahora a nuestra última panelista. Y ahora... Nuestra última panelista es Frances Fox Piven, es profesora de, la, de Sociología en el Centro Graduate de CUNY. Se conoce mucho por sus contribuciones a la teoría social y por su activismo. Es veterana en la guerra contra la pobreza y los movimientos por el bienestar, eh, tanto en Nueva York como a nivel nacional, ha sido instrumental para formular las bases teóricas de esos movimientos. En su carrera también ha tenido puestos en varias organizaciones, incluyendo el American Civil Liberties Union, ACLU, el American Political Science Association y la Sociedad para el Estudio de Problemas Sociales. Entonces, te lo pasamos ahora a Francis. Muchas gracias. Feliz de estar acá. Quiero en mis comentarios eh, de concentrarme sobre la izquierda estadounidense y sus futuros. Yo justificaré esto pues comentando sobre algo que ya todos sabemos que es que los Estados Unidos es la capital del de capitalismo. Y lo que pasa en los Estados Unidos tiene mucho significado para el la izquierda en otras partes. Ahora, en este momento, solo algunos días después del ataque sobre el edificio del Capitolio en Washington, D.C., creo que todos sentíamos en los Estados Unidos pero sobre todo en la izquierda, es que estamos en un momento de mucho, mucho peligro. Hemos visto brevemente con estas demostraciones en Washington, pero también en el bravado, en el URIS del de presidente de los Estados Unidos y su grupito es la posibilidad de el fascismo en los Estados Unidos. Y es un fascismo sin un partido fascista, salvo en el sentido de que los agen las agencias policíacas en los Estados Unidos están conectadas y operan juntas, casi como un partido. Pero yo creo que la gente en la izquierda está sintiendo el peligro para la izquierda en este clima político. Ahora, yo creo que eso es cierto. Yo estoy de acuerdo, todos lo creemos. Todos estamos asustados con la posibilidad de acciones en la calle, por ejemplo, que sea violenta. Pero al mismo tiempo, yo creo que la situación es más complicada y quizás no tan deprimente como esa imagen parece sugerir. Quiero explicar un poco lo que quiero decir al volver a un viejo dilema de la izquierda que tiene que ver con la relación entre las políticas de movimiento y las políticas electorales. La vieja perspectiva, la perspectiva en la que yo me crié, es que las políticas de movimientos y las electorales eran antagonistas. Que la gente creía en movimientos, no hacía política electoral. Y la gente que hacía política electoral eh, le sacaban la energía de los movimientos. Sin embargo, en los últimos 5 a 10 años en los Estados Unidos, esa perspectiva ha desaparecido o ha recedido un poco y ha sido superada por una serie de desarrollos muy interesantes en el cual los grupos de izquierda, los socialistas democráticos en particular, han emergido para... Eh, darle muy duro al partido democrático para pues asumir partes de ese partido sobre todo en los niveles de base de las oficinas o puestos políticos y con considerable éxito yo vi esto y todavía lo veo como muy emocionante sin embargo los eventos de la presidencia de trump y lo que pasó en el edificio del Capitolio, crean un tipo de parálisis, yo creo, de los peligros, los peligros de las políticas de movimiento, incluso política de movimiento que va junto a su conexión con la política electoral. Entonces, ese es la, la, el tema que yo quiero tratar. ¿Cuáles son las posibilidades para las políticas de movimiento y electorales de trabajar de una manera complementaria en los Estados Unidos en este momento? Estoy de acuerdo que hay peligros, hay peligros en los movimientos en la calle o disturbios, pero al mismo tiempo creo que este es un momento extraordinario para que suban las políticas de movimiento, para un tipo de, de movimiento más fuerte, más eficiente, más definitivo. Y esto tomaría eh, la ventaja de las oportunidades que hemos estado ignorando. Entonces déjenme intentar de explicar. Los desarrollos recientes en el capitalismo global han cambiado totalmente el contexto en el cual operan los movimientos. Nunca jamás han las relaciones económicas y las relaciones de comunicación han estado tan entrelazadas y frágiles como lo son ahora. ahora. Para entender por qué eso es tan importante para los movimientos, es necesario volver a la cuestión de qué hacen los movimientos, por qué hacen un impacto en sus sociedades. Y buena parte del tiempo, cuando hablamos de los movimientos, hablamos un poco del ruido que crean los movimientos. Los movimientos marchan, tienen pancartas, cantan, tienen, hacen ruido. Pero... Pues sí, los movimientos tienen la capacidad de comunicación, que es muy importante, pero eso no es lo más importante que hacen los movimientos. Lo que hacen los movimientos es que animan eh, la retracción de las personas de las redes cooperativas que constituyen la sociedad, redes económicas y redes sociales. Y este tipo de retracción o rechazo, este tipo de acción de huelga es mucho más efectiva en una sociedad donde las relaciones económicas y sociales son complejas, se extienden eh, a través de amplias distancias y están disciplinadas por la producción just in time o en respuesta a la demanda como se hace en la mayoría de los países occidentales hoy entonces por un lado hay un tipo de temor parálisis de la izquierda por la amenaza de la gente violenta que hemos visto en washington y en el cap en los Capitolios estatales en los Estados Unidos. Pero por otro lado, creo que jamás antes el contexto para la eficiencia del movimiento nunca ha sido tan clara como es hoy en los Estados Unidos. Y no lo hemos estudiado realmente, no lo hemos explorado, no nos hemos concentrado en eso. Al contrario, nos hemos concentrado sobre el bravado, los matoneos de la derecha, de los Prouds, que es un grupo paramilitar, pero las acciones de huelga generalizada, que es el gran, la gran posibilidad para las políticas de movimiento, que también se pueden tomar ventaja de las ganancias electorales que se han hecho a través del Partido Democrático en los últimos años. Entonces creo que hay mucho trabajo que hay que hacer y es trabajo que también debería hacerse por los intelectuales, por los académicos y las académicas, mostrar las interconexiones de complejas y frágiles de las cadenas de producción, cadenas de comunicación, que hacen que los movimientos sean más y más eficientes. ¿Es entonces es un tiempo miedoso, pero también es un tiempo donde podemos imaginar por lo menos una izquierda que es mucho más eficiente y poderosa de lo que ha sido la izquierda en mucho tiempo. Gracias. Muchas gracias. Qué panel tan poderoso. Ahora vamos a transicionar al periodo de preguntas y respuestas para el resto de nuestro tiempo. Quiero también eh, darle la bienvenida a panelistas para que hagan preguntas entre ellos y ellas. Eh, tanto puntos que hayan surgido en el chat, en la sección de QIA. Eh, si quieren prender sus cámaras cuando comenten, bienvenidos, bienvenidas para que veamos sus caras y podamos interactuar. Quiero empezar con preguntas eh, de los puntos de Francis. Sí, es un momento muy intimidante, pero también es un momento de nuevas imaginaciones. Todos y todas los panelistas mencionaron que este es un momento de apertura, de oportunidad para construir algo diferente, entonces quiero por favor que profundicen, cuéntenos sobre estas nuevas formaciones de izquierda y voy a pasarle la palabra a Gonzalo. Sí, lo, lo, lo, bueno como dije en mi presentación la, lo interesante de eso es que la nueva izquierda primero que no se fabrica sobre nada, se fabrica sobre una estructura eh, social compleja y sobre una estructura de la izquierda también compleja. Entonces, al mismo tiempo que vemos esos nuevos, eh, esos nuevos líderes, o, mujeres, hombres y de, con otras eh, definiciones, siendo incorporados eh, fuertemente desde la base eh, a, la, a, a la lucha política, eh, la, la gran, el gran dilema que tenemos ahora es saber cómo eso va a dialogar con la estructura territorial eh, eh, y política y cultural también que ha tenido el PT y, y, y la Iglesia Católica y tal a lo largo de muchos años. Eh, ese yo creo que es el principal, el principal desafío. Eh, eh, al mismo tiempo que eh, esto implica un desafío enorme, sobre todo... Eh, para el propio Partido de los aquí no para el PT, eh, en Brasil, que se acostumbró a, una cierta, a un cierto control político del, de, del, del campo de la izquierda, eh, y que eh, está en un momento en que la, la población, el público, el pueblo, desafía ese, ese control, eh, y, y si no existe la inteligencia suficiente como para... Eh, eh, adaptarse a esta nueva realidad eh, va a quedar totalmente eh, excluido yo confío en que eso no suceda eh, y que eh, la experiencia, esa experiencia enorme que fue eh, el PT nutra de alguna forma eh, a mismo tiempo que permita el surgimiento de, de nuevos líderes yo digo, el socialismo eh, es idea pero el socialismo son personas, son líderes, son luchas concretas Eso es lo que está emergiendo aquí con mucha fuerza y que, como dije antes, es muy lindo de ver. Entonces, y de participar, y de apoyar, y de ayudar en su construcción. Entonces, en ese sentido, yo, yo soy optimista, porque yo, al, al mismo tiempo que durante los últimos cuatro o 5 años, fue muy difícil ver eh, alguna luz en lo que es el... el el caos, no, el caos no, la, la, la avanzada eh, eh, loca, vamos a llamarlo así, o irracional de la, de la izquierda, de la ultraizquierda, de la ultraderecha bolsonarista y tal. Ahora, de alguna forma, uno está viendo que eh, hay señales fuertes de, de reconstrucción y de resiliencia positiva de esa izquierda en la construcción de un proyecto político. Muchas gracias. Francis, ¿quieres complementar esos comentarios y ideas de las izquierdas? Creo que la nueva izquierda va a ser dispersa. No va a ser solo la clase trabajadora, pero van a ser personas que generan cooperación en diferentes ambientes. Históricamente... La celebración de la clase trabajadora ha sido centralizada sobre un, unos trabajadores que tenían un poder logístico, por ejemplo, en los puertos o en las empresas de comunicación. Y eso fue muy importante. Necesitamos tener contacto y coordinación con personas que tienen poder logístico por donde están localizados en la línea de producción. Esos trabajadores no van a ser solo de los puertos y de transporte y comunicaciones. Siempre me gusta dar el ejemplo de trabajadores domésticos en las grandes ciudades del occidente. Trabajadores y trabajadoras incluyen mujeres en posiciones de... Dependen de trabajadoras domésticas. Esas niñeras tienen poder de huelga. Tenemos que hacer visible el poder de huelga de todos y todas las trabajadoras, especialmente trabajadoras que operan en una sociedad muy íntimamente integrada. Tenemos que defender su poder de huelga y luchar, por supuesto, contra quienes Quieren aplastar ese poder de huelga. Muchas gracias. Mabel, veo que vos has escrito una pregunta en el chat. No sé si quieras prender tu cámara. Sí, sí mi pregunta es para, para Áñez. Este, me pareció muy, muy interesante su intervención y realmente ella plantea el tema de las clases medias. Y más, eh, incluso más amplio que las clases medias es pensar la dimensión del consumo global en esta etapa del capitalismo. Los consumos globales, todos los medios de, de comunicación hoy eh, tienen un componente internacional muy fuerte, que condiciona muy seriamente las políticas autónomas. Salir de los extractivismos, salir de las pautas de consumo predatorias eh, son muy difíciles justamente porque arraigan materialmente en nuestras sociedades. Entonces, le, si tenías alguna reflexión a, al respecto, compartimos la, la línea de, de mirada, me parece. Sí, Sí, sin duda. Eh, no iba a hablar sobre ese tema por cuestiones de tiempo, pero me alegra mucho que lo hayas mencionado. La, todas las tecnologías nuevas de estos días están ligadas los unos con las otras eh, con comodidades y mercancías raificadas, fetichizadas, cosificadas. Cuando hablamos con la identidad, con las personas sobre su identidad, sobre su puesto en la sociedad, con frecuencia vemos que lo viven por medio de las comodidades, las mercancías, pero ¿Cómo llegamos de este punto de análisis al punto de análisis de Francis Box De cómo re retirar el poder laboral y la cooperación para construir un mundo que opere con diferentes lógicas. No solo reproducir eh, las fuentes de supervivencia, pero también la generación de una imaginación colectiva política que ayude a generar esas visiones alternativas y no simplemente rendirse. Muchas gracias. Hillary también tiene su mano alzada. Bueno, quería decir que me impresionaron mucho todas eh, las charlas. Quería hablar sobre la proposición estratégica de Frances y hacer conexiones con el, los argumentos de Agnes y Gonzalo. Estoy, quiero estar de, en acuerdo con lo que dijo Frances. Hay el retiro del poder laboral. Es supremamente importante. Y más allá de la clase trabajadora tradicional, esto ha sido puesto en evidencia durante la pandemia. Eh, los trabajadores y trabajadoras de las plataformas, de las aplicaciones, eh, con frecuencia son migrantes y personas de, de, de color que no tienen key, derechos sindicalizados. Han sido trabajadores supremamente estratégicos en como en su posición dentro de la línea de distribución. Pero ¿cómo generamos condiciones largoplacistas para la retiración del de poder laboral? ¿Cómo pueden sobrevivir los trabajadores cuando congelan su fuerza laboral? Eh, esa es una pregunta que tengo. Otra, bueno, no, no quiero ser demasiado optimista, pero a ver, dos puntos que hemos visto durante la pandemia. El primero, hay un émpetus eh, de, que hemos visto con nuevas formas de solidaridad económica o de economías solidarias y no sé qué tan sistémico ha sido, pero necesitamos una fuerza organizada que sistematice estas luchas. Eh, claramente, los sindicatos y los partidos de izquierda podrían hacer mucho más si se entendieran como fuentes de recurso para apoyar eh, el congelamiento o el retirar de la, del poder laboral. Pero, por supuesto, vemos que los sindicatos han sufrido grandes golpes durante la pandemia y antes. En ellos mismos, los sindicatos, han estado pen, repensando su posición y papel en las, las izquierdas y la economía. No estoy negando el papel del Estado, pero bueno, en Gran Bretaña y en Estados Unidos hemos aprendido que los movimientos electorales no son suficientes. Eh, varios panelistas y panelistas han mencionado este punto. Una de las lecciones del de movimiento corvinista era que había un populismo de comunicación, pero no un populismo de organización material. Tenemos que preguntarnos cómo apoyamos este proyecto político o la propuesta política tuya, Frances, de la retiración del de poder laboral. Creo que han habido acciones claves de por parte de los sindicatos, especialmente sindicatos de educadores maestros y maestras y de enfermeros y enfermeras. Ellos usan el eslogan de negociar para el Procomún. Cuando los profesores en Chicago organizaron sus huelgas, Dependieron de los lazos comunitarios que ya habían generado en su día a día. Hablaron con los padres y las madres, hablaron con los trabajadores de cafetería. Lo que vimos es que muchos estudiantes en Estados Unidos dependen de la educación y de la escuela para alimentarse. Entonces, utilizaron esas redes afectivas para generar esta cooperación. Todo tipo de personas, de miembros de la comunidad, pueden participar en estas grandes huelgas. Sí, estoy resto de los ¿Hay, alguien ¿Hay alguien más de los panelistas que quiere responder? Sí, claro, dice Agnes. Para añadir un punto, creo que los sindicatos para la democracia energética, Duet, ha hablado sobre este punto en concreto. Hablan de el papel de sindicatos en la construcción de una transición energética justa. Dicen. Que tenemos que utilizar este poder estratégico de sindicatos para frenar la circulación del capital y negociar con mayor poder. Tenemos que utilizar esas perspectivas estratégicas para construir nuevas alianzas e incluir nuevas personas en nuestras luchas. Hay hubo otra pregunta en el chat que preguntaba si la izquierda que está prometiendo esperanza no es suficiente. Es necesario construir economías solidarias con más elaboración. Quiero hablar de otro documento de trabajo de Tued de la red de sindicatos para la democracia energética, que habla de sindicatos industriales de la India que repensaban la industrialización de la India como un proyecto político y a la vez un proyecto ambientalista. Dice que toca el documento de trabajo, enfatiza la necesidad de industrializar, redistribuir los servicios públicos a la vez que se, eh, que se bajan y reducen las emisiones. ¿Qué significa esto para las cadenas de valor y, por ejemplo, eh, las luchas contra las deudas y las luchas contra las políticas de propiedad intelectual. Es decir, que todas estas luchas tienen que ser eh, luchas colectivas, emancipatorias, eh, como parte de la estrategia sindical. También dicen que la política industrial puede ser emancipatoria en el sentido que puede tener suficiente poder para incluirla en política pública dentro del Estado. Y eso puede retar las cadenas de producción globales work as an obstacle indeed to to think on the emancipatory forces or social forces and i don't i don't i don't think it's a good idea to get stuck to, to to the to the classical notion of class because the classical notion of class is really something that is changing and the stru the, the, the structure of capitalism has changed and is in the, in the in a transformation and we don't know exactly what the what how the the class <clears throat> good luck in the future and in the in the meantime we have a lot of, of emergency of new emancipatory struggles and eh, the struggle for other kind of justice and, and very leftists and radicals eh, that are that are eh, being more uh eh, protagonists of, of of of the struggle so we have to be very sensitive and i i, I and i'm i guess I, i i guess that we have to be open eh, to that kind of uh eh, of new expressions and considering that part those all those part of of, of, a, of a class plus uh, analysis because if not we will we will keep reduced to to to this um, analytical categories that that doesn't really help us in uh, in organizing what is uh, emerging as, as social movements as as emancipatory struggles and so on so, Uh, I guess that that's the case of Brazil, it's a clear example of that, and I guess that, uh, that's also the case of the U.S., uh, following what Francis uh, has said, so that's my idea, thank you. Great. So, okay, are there... excelente. Muchas gracias. ¿Hay otros panelistas que quieren hacer preguntas? Podríamos estar aquí todo el día. Eh, yo tengo preguntas personalmente, pero quiero ver si hay más preguntas de la audiencia. Gonzalo, hay una pregunta para ti en el chat. Cuando habla de cambio en la estructura del capitalismo, hablamos de una percepción de reconstrucción del capital o una bifurcación que puede dar también, justo lo que te respondo, cuando hablo del cambio de la estructura capitalista, hablo de una percepción de la estructuración del capital o de una bifurcación que puede dar al, al traste con el nuevo orden mundial. Estoy haciendo un análisis de qué parte de nuestro lado, es decir, el lado de las izquierdas y los movimientos sociales. Tenemos que analizar lo que está ocurriendo en nuestro lado. Cuando fui invitado a este panel, me preguntaron, bueno, ¿cuál es la visión de los movimientos sociales? Pero los movimientos sociales son muy diversos entre sí. Mi presentimiento es que el sistema capitalista, está en un Pero periodo de el, aguda transformación y que las, las nuevas dinámicas, las entre las dinámicas, las dinámicas entre clase, movimientos, Estado, está todavía por determinarse. Y Tenemos y nuevos, nuevas formas de, de negocios y comercio. No sabemos ¿Qué formas de, no de negocios se van a consolidar? Entonces tenemos que ser pacientes y mientras tanto eh, tendremos luchas por eh, diferentes causas y tenemos que ser muy respetuosos y respetuosas de esas nuevas luchas. More classic, uh, eh, pues, tenemos que deshacernos es, de la idea de las ejemplo, estructuras eh, clásicas y ortodoxas de en clase. En ¿Sí? eh, o sea, ¿cuáles son las clases manera? auténticas, las expresiones de, de, de clases auténticas? A la vez, por supuesto, a conflicto vez, hay est conflictos estructurales que quizás eh, podemos hablar de una división clásica del de mundo contra los grandes poderes económicos y las disputas por la geopolítica, etcétera, etcétera. Pero tenemos que mantener simultáneamente estas perspectivas. Estas grandes macrovisiones y también lo que está sucediendo en la primera fila en Brasil. En este sentido veo que hay estas dos eh, visiones, no visiones, pero esferas y también velocidades. Las velocidades de cambio más rápido se están dando en estas nuevas agrupaciones. Bueno, en Brasil, en Estados Unidos, etcétera. Eso tiene mucho, hace mucho sentido. Pero te iba a pedir, Francis, que hablaras un poquito. Francis dice, sí, tiene sentido. Tiene sentido que uno no pueda proyectar hacia un futuro incierto cuáles van a ser las direcciones de un capital contemporáneo ni por ende sus debilidades, tampoco nuestras capacidades de enfrentar estas debilidades. La única forma de enfrentarlas es por medio de experimentación. Los movimientos nunca en la historia han tenido una, la ventaja de saber cómo se va a mover el capital. Es una experiencia de prueba y error. Necesitamos una disrupción, una interrupción y protesta de prueba y error. Gonzalo, el, el, el puño significando poder. Veo un comentario de Tom que dice, ¿qué tipo de solidaridad transnacional y herramientas de coordinación necesitamos entre estos nuevos movimientos mencionados por los panelistas? Especialmente, eh, cuando pensamos en las experiencias pasadas de coordinación social. Voy a contestar todas las preguntas, dice Gonzalo. Bueno, no está claro cuáles son las conexiones entre el movimiento por las vidas negras, vemos eh, movimientos feministas también, pero sabemos que no hay un internacionalismo tan desarrollado con respecto a estos movimientos, lo que, bueno, desde mi opinión, hay un internacionalismo antiguo, antiglobalización. Yo personalmente me identifico con esos movimientos, eh, soy el hijo de esos movimientos. Aún hoy luchamos contra este poder corporativo en la economía global y retamos lo que está eh, sucediendo en las cadenas de suministro. Eh, luchamos contra las leyes abusivas y las violaciones de derechos humanos. Y bueno, en ese sentido, todavía esa vieja izquierda internacionalista sigue siendo vigente y existiendo, pero hay nuevas iniciativas que se necesitan. Mi sentido, mi proyección es que nuevas formas de internacionalismo surgirán. Nosotros y nosotras que tenemos un una red global de activistas, tenemos un papel importante para jugar. Los jóvenes y las jóvenes tienen que estar en diálogo permanente para nutrir estas nuevas ideas que crean la base para una nueva internacionalista. Francis dice, Sí, sin duda hay más recursos para un nuevo internacionalismo. Ciudadanos y ciudadanas ven las noticias y por su propia cuenta desarrollan acciones en solidaridad, por ejemplo, con lo que ocurre en el Medio Oriente. Deberíamos alientar esos movimientos y esas iniciativas, comunicarnos con lo que está ocurriendo en diferentes partes del mundo. Pero sí, tenemos que reconocer que las personas están haciendo eso por su propia cuenta. Estoy totalmente de acuerdo. Es un poco diferente de lo que era en el pasado. O sea, el internacionalismo antes era más organizado y el internacionalismo contemporáneo eh, aún aún tiene esa organización que crear. O oh, digamos que es una forma de organización diferente, sugiere Francis. Gonzalo está de acuerdo. Sí, es diferente. Quizás nuestras categorías que utilizábamos previamente ya no son vigentes y tenemos que desarrollar nuevas categorías. Hay olas de globalización, esas olas de esas olas son respondidas por olas de movilización. Nuestra, nosotros como internacionalistas, tenemos que estar pendientes de las nuevas tendencias de internacionalismo. Francis pregunta ¿Quién tiene el perro que está ladrando? Okay. <ríe> Gonzalo, alza la mano. <ríe> so, I, I see, uh, Excelente. Veo yeah, un comentario yeah, de Daniel. A, sort of last, Tenemos from, una última ronda de, so ronda de um, comentarios de los panelistas. panelistas. ¿Cuáles son sus diseños, sus sueños más radicales y emancipatorios? Ryan D.G. Kelly es un izquierdista negro que eh, ha inspirado eh, por lo menos mis sueños de eh, una comunista negra. Entonces los invito, por favor, a que nos compartan sus... Eh, sueños más profundos de liberación y emancipación. Empezaré eh, bueno, en la orden de eh, los oradores. Empezaremos con Gonzalo y cerraremos con Frances. He estado hablando mucho. Eh, quiero ante todo agradecer y he dicho que me siento optimista ante las luchas que hemos desarrollado a nivel internacional y aquí en Brasil. Es, es raro decir, este, este compañero es optimista en medio del meollo de bolsonarismo, pero sí, la verdad es que sí, soy bien optimista, porque veo nuevos desarrollos de nuestro lado que son alientadores, me dan esperanza. Me siento en, con mucho entusiasmo. Eh, bueno, por supuesto, tomará mucho tiempo eh, y sabemos cómo es, ¿no? Uno empieza, tienes una victoria, luego una pérdida, pero bueno, ese es el camino. Y creo que eh, la dirección que ahorita estamos siguiendo es la correcta. A nivel internacional, quizás es más difícil porque hay mucha geopolítica y a ese nivel internacional creo que aún estamos simplemente denunciando los problemas, aún no estamos eh, proponiendo unas soluciones que iluminen el camino. Muchas gracias a todos y todas las panelistas. Ha gracias. sido un placer. Muchas gracias, Agnes. Sí. Quiero mencionar un ejemplo de un nuevo internacionalismo y cómo puede surgir en nuestras vidas en Europa del de Este. Bueno, no no estamos en el meollo de los eh, de los conflictos, pero de ahí vengo desde la caída de socialismo en europa del este la mayoría de los países han sido dominados por una ideología de desarrollo capitalista que el socialismo ya terminó y tenemos que ponernos al día con el capitalismo y los otros países en desarrollo eh, y bueno, eso es un... están tratando de adoptar eh, ideas occidentales. Y inicialmente había eh, quienes llamaban a tomar una pausa y decir, esperen, tenemos que coordinar entre nosotros. Y esas co colaboraciones ya han eh, estado desarrollándose por unos buenos años. Los temas concretos de la clase trabajadora ha sido, por ejemplo, la industrialización de Europa del Este, porque, como saben, hubo una desindustrialización masiva en la región. Hubieron industrias extranjeras que eh, llegaron. Y lo que vemos actualmente es empresas masivas, multinacionales, del occidente eh, de Europa occidental y también vemos empresas asiáticas eh, que ven Europa del Este como su entrada a Europa, al mercado europeo. Entonces hay una industrialización eh, aguda desde estas dos regiones que confluyen en Europa del Este. ¿Y qué ocurre con la clase trabajadora? Han sido distribuidos de una forma muy fragmentada y diferenciada en estas cadenas de valor y suministro. Por ejemplo, una empresa china eh, que es expulsada de la China porque, por ejemplo, produce llantas y eh, no cumple con las regulaciones ambientales, ahora las las eh, fundan y desarrollan en Serbia. Entonces, lo que vemos es migrantes de eh, pruebas, partes previas de Yugoslavia y lo que producen va a Volkswagen, que es la empresa alemana que está basada en Hungría con trabajadores eh, reprimidos. Hay una jerarquía de trabajadores, eh, por ejemplo, quienes son nativos a un país, quienes son migrantes, quienes trabajan en una empresa o en otra, quienes son de la Ucrania, etcétera. Desde la perspectiva de la fuerza laboral, esta política de industrialización es que hay una jerarquía, una maquinaria jerárquica supremamente estricta y crea periferias en diferentes manifestaciones. Es decir, como trabajador, uno no vive la fuerza de su trabajo. Te entiendes como trabajador como un puntico en una maquinaria jerárquica eh, entre, bueno, en la que está situada en una región con conflicto eh, internacional. Es bastante eh, complicado. Hay una imaginación de las transformaciones de las economías locales. Es decir, estos dos grandes fragmentos del de imperialismo y el eh, capital global, es decir, desde, la, desde Asia y desde Europa Occidental, se sitúan en Europa del Este. Y los trabajadores tienen intereses similares, pero también estas fuerzas del el capital global. No Frances dice, la verdad es que no importa si te sientes pesimista o optimista. El mundo está cambiando y tenemos que participar, cambiar, transformar, influir. En últimas, mejorar la vida de todos y todas. No tenemos otra opción. O sea, hay mucha gente en Twitter habla de si las cosas van a mejorar o no. A ver, les tengo una noticia. Estamos donde estamos. No tenemos muchas opciones. Tenemos que luchar por un mundo mejor. Exacto. Muchas gracias y en ese punto de luchar por un mundo mejor, me gustaría agradecerle a las panelistas, los panelistas y a la audiencia han sido testigos a esta conversación y han hecho excelentes preguntas con excelentes panelistas. Los invito a eh, seguir la, las nuevos eh, documentos de trabajo, reportajes, investigaciones del Instituto Transnacional y voy a compartir el enlace. Yo he tenido un gran día, espero que ustedes también y los veo todos y todas mañana. Amor y poder. Muchas gracias.